En esta salida de hoy, eh, Luis, eh, ¿te costó encontrar un, un ritmo de comando durante esta salida de hoy? Bueno, hoy exactamente yo me sentía bien, tú sabes, porque mandando los picheos donde yo quería ponerlos, tú sabes, lo que pasa fue que yo tiraba esos picheos, tú sabes, para no dejarlo en la zona, en el medio, yo cogieron muy, muy buenos picheos, tú sabes, pero esos picheos que yo tiré fue... ¿Sabes tratando de no dejarlo en la zona, tú sabes, para que ellos lo hagan swing y fallen. Pero cogieron buenos picheo y solo fue así, porque yo no no estaba dique descontrolado hoy. Hoy estaba, tú sabes, ejecutando picheo fue. Yeah, you know today I, I wouldn't I wouldn't say that um, that my command uh, wasn't there. It was more of a case of facing really good hitters, executing, trying to be um, Be careful executing certain pitches and uh, you got to give them credit. You know, they, they took some really good pitches in the zone and within the, the plan of attack that we had today. Um, and yeah, they, they ended up balking. In that fifth inning, it looked like you had your second out with Mercado at the plate. However, Gary Sanchez wasn't able to come up with that foul ball. Did you feel like that affected you at all? Eh, ese FAO que salió, que, que Gary desafortunadamente no pudo eh, a parar, ¿te afectó eso en ese quinto inning? Bueno, realmente no, tú sabes, porque eso es... somos humanos y los monos cometemos errores, tú sabes. Eso fue un fly medio difícil, tú sabes. Y eso no me afectó en nada. Solo traté, tú sabes, de tirar una reta adentro y pegado, y somos, la, la pegué demasiado y le di un balazo, pero no me afectó en ningún momento. No, no You know, we we need to understand we're humans and uh, we're going to make mistakes from time to time. It was a difficult uh, fly ball there for Gary. Uh, following that, I was trying to execute uh, a good uh, fastball in and unfortunately ended up hitting the, the, the batter. Uh, but I can tell you that that did not affect me at all.